¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo en esta edición de su programa Acción en la Baja, que transmitimos desde acá los estudios del Pato Rojo Medios en Cabo San Lucas. Y pues bueno, eh, estaremos platicando. Hoy tenemos la visita del licenciado Alberto Treviño Angulo, presentarlo con ustedes y pues hablar del tema del desarrollo del turismo aquí en Baja California Sur y pues desde luego que tiene que ver. ...con el automovilismo deportivo. Así es que, pues, estará interesante este programa. Primero, en la historia en el que, pues, una personalidad como Alberto, quien fuera secretario de Turismo aquí en el Gobierno del Estado, y pues ahora, desde esta particularidad, actividad que tiene que ver con el quehacer eh, en el Congreso del Estado, y pues, obviamente, la importancia que tiene para nosotros gente como Alberto Treviño con una experiencia como la que le caracteriza pues esté representando los intereses de este bello estado de Baja California Sur y pues desde acá de Los Cabos saludándolos Alberto, muchísimo gusto que estés aquí con nosotros Muchas gracias Norma, primero que nada gracias por la invitación gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa y pues muy buenos días a todos ustedes eh, a todo el auditorio de acción en La Baja TV muy buenos días y encantado de estar aquí contigo pues Alberto, entrando en materia, porque pues eh, en este asunto, pues el tiempo, pues no queremos que nos rebase, que se nos convierta en una carrera, ¿no? Propiamente, como decimos los, los que estamos aquí en este asunto del, del off-road, y que pues nos encanta, pues siempre hablar de la, de la, de la competencia, ¿no? Y pues, que se ha derivado, pues, de tantos años, eh, creo que del 1955, lo comentábamos antes de entrar al, al programa... Este, pues el off-road, eh, parece ser que ya es un activo en Baja California Sur y pues este, yo creo que es materia, eh, razón por la invitación, lo cual te agradezco muchísimo eh, que pues, eh, compartas con nosotros este espacio y pues entrando un poco, eh, Alberto me gustaría para quienes no te conocen eh, preguntarte pues algo sobre ti, tus generalidades eh, y pues que nos platiques, ¿cómo es que llegas a Baja California Sur? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Hablamos un poco más de ti. Sí, mira, yo nací en Mexicali, Baja California, eh, hace algunos años. Tengo 48 años, de 1966. Llego aquí muy joven, llego primero que nada a La Paz. Eh, estudio ahí la primaria, secundaria, preparatoria. Y luego voy a, eh, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, ahí donde estudio mi carrera, Administración de Empresas y tengo una especialidad en Turismo. Turismo fue algo, fue, ha sido una pasión para mí, porque para que te guste el turismo, para que puedas estar en la actividad turística, te tiene que gustar la gente. A mí me gusta la gente y tengo una vocación de servicio. Y es por ello que decidí precisamente eh, regresarme a mi, a mi estado, Baja California Sur, y buscar eh, oportunidades laborales y llego primero a La Paz, luego me vengo aquí a Los Cabos, y aquí en Los Cabos participo en, la, en, en, la, en el sector privado por muchos años, en la hotelería, restaurantes, tiempos compartidos, fui presidente de la Cámara Nacional de Comercio, y así es como me empiezo a involucrar un poquito más en el tema de la política, ahí surge la oportunidad precisamente a invitación eh, del, del propio Consejo Coordinador Empresarial de participar como Secretario de Turismo del Estado, donde tuve pues la grata fortuna, imagínate nomás, de promover el Estado más bello de la República Mexicana y, y trabajar para desarrollar económicamente una de las actividades más importantes para nuestro Estado, como es el turismo. Así es como llego a la Secretaría de Turismo, pasan eh, prácticamente seis años y eh, seguimos en, el, en la política, ahora represento a los ciudadanos de Los Cabos, soy diputado eh, eh, estatal representando a Los Cabos del Distrito 16, que es el distrito turístico, que es el centro de Cabo San Lucas, corredor turístico y centro de San José. Y soy presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Comerciales y Turísticos. ¿no? Es una de las comisiones eh, más importantes debido a la actividad preponderante de nuestro estado, que es el turismo bueno pues primero congratularnos porque estamos hablando con un subcaliforniano, sub yo yo le, le, le traía cierto recelo así a Alberto porque no sabía si era de aquí o de allá en cuanto a territorio ¿eh? este, <risa> sabía que eras de, de, de, de, nacido en, en Mexicali, entonces de muy joven eh, llegas aquí a Baja California Sur. ¿qué te enamoró de, de Baja California Sur? ¿Qué, qué, ¿qué fue lo que lo, lo, lo que te motivó digo, estabas muy joven ¿Sí? Pero ya que ya que tomaste conciencia del, del Estado, que de alguna manera lo recorriste, ¿qué fue lo que te motivó a quedarte aquí? Mira, eh, yo nací en Mexicali, entonces eh, de Mexicali a Los Cabos soy, soy ciudadano de La Baja, básicamente, eh, ah, sí. tengo eh, mucho cariño por Baja California, pero tengo mi corazón en, en Baja California Sur, especialmente en Los Cabos. Mis abuelos se vinieron, Manuel Angulo y Elisa Angulo, se vinieron desde hace muchos años aquí a Los Cabos y, y yo venía de, de muy chico, yo llegué a los cinco años a La Paz. Entonces me venía, me ponían en el, en el camión, que de hecho no venía por Todos Santos, te venías por la sí. ruta larga. Y me venía a pasar los fines de semana con mis abuelos y desde ahí yo eh, realmente eh, me enamoré de Los Cabos en el particular, pero de toda Baja California Sur. Y fíjate lo interesante, después ya como secretario eh, conocí ahora sí todas las poblaciones de Baja California Sur, tuve una gran oportunidad porque aparte de, de tener la responsabilidad de promocionar al mundo las bellezas naturales de Baja California Sur, pues me dio la oportunidad de, de, de poder conocer mucha gente, de claro. ir a muchos lugares… Eh, ...conocer muchas costumbres que a lo mejor no las conocemos tanto los californianos... ...pero eh, eh, pude visitar lugar, lugares increíbles, eh, ver personalmente por ejemplo el avistamiento de ballenas... ...que es un fenómeno natural extraordinario a nivel mundial... Eh, y, ...y hay tantas cosas en nuestro estado que, que solamente recorriéndolo y dedicándole tiempo puedes descubrir tantas, tantas y tantas maravillas claro en Baja sí. California Sur pues buena semilla, buena semilla Alberto me da muchísimo gusto escucharlo de, de viva voz era un, una, una faceta que yo no conocía de, de Alberto Treviño, yo creo que es un hombre que, que, que estuvo en el lugar correcto a la hora, a la hora correcta y pues este, tu juventud eh, pues es, es un perfil que Baja California Sur por ser un estado eh, tan dinámico a pesar de, de, de ser una prácticamente una, una, una isla este, bueno conectada a Estados Unidos por un, por el otro lado, ¿no? Este modestia aparte, ¿no? Pero, pues bueno, es, es nuestro gran eh, proveedor de, de, de turismo y pues eso hay que, hay que aprovecharlo. Alberto, pasando eh, ya el, a la a la historia pues de los cargos que has tenido, cargos públicos, como es la Secretaría de de, de turismo eh, yo te quisiera preguntar para quienes eh, no estamos muy enterados ¿cuál es la actividad principalmente de un de un secretario de, de turismo? ¿qué nos puedes tú platicar para ampliar un poquito más nuestra visión y tener, y, y, y, y, y apuntar más correctamente hacia un secretario de, de, de, de turismo que vemos que va para allá o viene eh, eh, se pasea es la, es la impresión que nos da este, porque eh, luego vamos a pasar a los resultados que también eh, creo que, que es muy importante platicarlo porque pues estamos, la población, la comunidad inmersa en las tareas de cada uno y quien no está directamente relacionado con el quehacer eh, turístico pues eh, no palpa eh, los, los resultados entonces te preguntaría, ¿qué hace un secretario de turismo? Sí, mira, un secretario de turismo, eh, primero a mí me tocó la fortuna de ser eh, prácticamente eh, el secretario o el primer secretario de turismo del estado, puesto que eh, era una coordinación de turismo, si lo recuerdas, dependía de la Secretaría de Desarrollo Económico y en, la, y en el sexenio anterior se elevó a secretaría donde ya formabas parte de un gabinete. Era muy difícil de entender, como lo es también en algunos municipios, donde el encargado de las políticas públicas, de la actividad más importante en la economía del Estado, pues no tenga una calidad, este, en un momento dado, un nivel eh, jerárquico como una secretaría. ¿no? Creo que esa fue una, una atinada decisión del anterior gobernador de elevar la coordinación de turismo a Secretaría de Turismo. Lo mismo les, les, les digo y les comento a mis amigos alcaldes, de que eh, tendríamos que tener direcciones de turismo que estuvieran la posibilidad de trabajar por el bien eh, del sector en cada uno de los municipios. Sin embargo, no todos lo tienen, ¿eh? te lo comento. Pues Un secretario de Turismo, cuando nosotros llegamos a la Secretaría, tuvimos la primero la, la, la obligación y la responsabilidad de reestructurar una oficina que pudiera ser mucho más eficiente y se dedicara precisamente a rubros eh, fundamentales. Nosotros lo dividimos en do, en, tres, en tres puntos, ¿no? El primero la, la parte administrativa, cómo generar una administración eficiente en una secretaría que, que representa los intereses de muchos californianos. Tener una administración eficiente fue uno el, el primer objetivo. El segundo objetivo trabajar en la capacitación Baja California Sur tiene los activos naturales más importantes de México, sin duda alguna, pero nos hacía mucha falta eh, trabajar en mejorar la prestación del servicio turístico claro. en todo el estado, en toda la ramas. Pudimos lograr. Ser anfitrión. Sí, ser un anfitrión preparado, claro. porque hay muchos anfitriones y todos podemos ser anfitriones, pero prepararte, capacitarte, tener las herramientas para poder estar a la altura de las expectativas de un turismo de alta, de alta calidad, de alto nivel, claro. que es el que llega bajo California Sur, ya, llámese quien llega vía terrestre como quien llega vía aérea y vía vía mar. Y finalmente coinciden todos en una en una mesa. En una barra, en, en un es servicio, correcto. desde que llega al aeropuerto, toma el primer taxi o transportación, Ajá. llega al hotel, sale del hotel, va y contrata un servicio de, claro. de turístico. Entonces, es es una es una cadena productiva muy interesante. Nosotros sembramos la semilla en el tema de capacitación. Y otro tema fundamental que era importantísimo era consolidar una promoción turística. No solamente de Los Cabos, porque Los Cabos es nuestra punta de lanza, es el destino turístico más reconocido a nivel mundial de México, hay que hay que, hay que puntualizarlo. Pero está La Paz, está Loreto, está Comondú, está Mulejé y hay activos importantísimos turísticamente hablando que teníamos que reforzarlos. Entonces la promoción no solamente se puede basar en los cabos, porque los cabos ya tienen un camino muy adelantado, claro. cuenta con recursos extraordinarios eh, en todos los sentidos para promoverse y creo que sí debe utilizarse como una ancla, como una, una punta de lanza para poder llevar el beneficio a todos los subcalifornianos, desde la parte norte hasta la parte sur. Claro, entonces seguimos con el hombre que llegó al lugar adecuado a la hora <risa> adecuada, porque te tocó orquestar y, y aprovechando el, el conocimiento de tu carrera de administración, ¿verdad? Administración de eh, pues empresas, pues con especialidad tocó, de turismo, sí. Te tocó eh, organizar y pues ya etiquetar cada una de las actividades que dentro de, de, de esta nueva oficina administradora de, de, de, de los activos de Baja California, que en aquel tiempo me supongo que tampoco estaban muy etiquetados o, o, o era una Baja California pues, llena de, de, de, este, de atractivos, pero no de actividades. O luego nos platicarás con más tiempo cuál es la diferencia entre eh, la actividad y el atractivo. Pues poco a poco también eh, ir involucrando a la, a, la, a la gente, yo encontré en, en, una, en una parte de, de, de la ley, tuve que prepararme para esta entrevista Alberto la verdad, este, yo de automovilismo lo que quieras, pero que también es turismo, también es una actividad que, ha de, que hace una derrama económica, que se aprovecha para promocionar los destinos, que toca todos los destinos, como es la famosa Baja Mil y que Vende cuartos, vende actividades, este, también pues como no, el, el consumo, eh, pues vaya, eh, uno del, del, de, los, de los productos, el combustible este, que se utiliza para pues, tanto vehículo que nos, que, que nos visita, entonces eh, eh, te tocó etiquetar cada una de las actividades y trabajar específicamente para que no se te salgan del corral, este, los turistas pues que vienen a ver una cosa y que resulta que le estás tratando de vender eh, la otra, no y este entonces todos esas, esas, esos detalles que tienen que ver con el tiempo y costo, el presupuesto que trae el turista para gastar aquí con, con nosotros, pues este, que no se vaya a, a, a, a otros productos que no fueron para los que planeó él su... Su, su visita y que tiene que ver precisamente con la promoción y específicamente llegar a los mercados ofreciendo el mar, el desierto, la playa, el, el aire, eh, no sé, todo, todo la, lo, lo, lo que tenemos aquí en, en Baja California, las pinturas rupestres, los oasis, eh, qué sé yo, hay, hay tantis, tantísimas cosas que, que hacer aquí en Baja California que me imagino que organizarlo. Este, pues debe haber sido una tarea titánica. Te alcanzaron tres años o los años que estuviste cinco, seis años. No, no nos alcanzaron bien. Nos alcanzó para dejar eh, una base, porque como tú sabes, primero que nada tenemos que identificar cuáles son por regiones eh, los atractivos y los, y los claro. eh, el atractivo potencial para generar, como tú decías claramente que, que lo dijiste muy bien. Eh, no es lo mismo un atractivo turístico a un producto turístico. ¿Qué pasa? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Tenemos el espectáculo natural de las ballenas. Podemos tener San Carlos o López Mateos o Guerrero Negro. Vamos hablando de, de, de López Mateos. Tenemos entonces una población que cuenta con algo natural, que es un atractivo natural, bellezas naturales, como es el avistamiento de la ballena. Es un periodo de tres meses, cuatro meses a lo mucho, entonces ese es el atractivo y la gente va por sus propios medios, la gente llega eh, eh, a López Mateos a ver las ballenas, eh, y, pero no tenemos organizado un producto turístico, cuando hay un atractivo no lo capitalizamos económicamente, no existe una derrama importante, pero tampoco en el tema promocional, entonces tenemos que buscar qué elementos tenemos para generar un producto turístico, un producto desde la transportación primero desde la promoción del evento la transportación el que llegue al lugar que exista una oferta hotelera para que se pueda crear el mayor número de noches en esa, en esa claro. población que existan los restaurantes para ofrecerle el, el tema gastronómico, las actividades alternas por ejemplo para visitar las dunas, para ver eh, actividades en kayak, avistamiento de aves que complementen el atractivo principal y con ese, con ese producto que se está generando, con ese producto que se crea, entonces sí empiezas a generar una derrama económica importante. Cómo tener nosotros un padrón de atractivos turísticos por regiones, cómo poder generar los productos turísticos en cada uno de, de, de estos lugares, cómo generar y capitalizar entonces sí la llegada de turistas, la llegada del turismo por cada uno de, de, de estas regiones. entonces Sí, sí fue complejo, sin embargo, creo que a, a, es, a este momento tenemos un Estado preparado, un Estado donde se ha podido trabajar y se ha llevado ese, ese beneficio del turismo a, a, a todas las regiones del Estado. Sí, sin duda, a falta mucho trabajo, sin duda claro. hay que seguir trabajando. Tenemos tres aeropuertos internacionales, Los Cabos, La Paz y Loreto. Todo, todo, todo, toda esta conectividad aérea hay que, hay que capitalizarla efectivamente y hay que trabajar muy bien en los diferentes eh, sectores a, a donde nosotros queremos promover como tú decías ciertamente cada una de las actividades o cada uno de los destinos turísticos que tenemos si nosotros fortalecemos Loreto y Loreto sale adelante como destino turístico va a tener un beneficio también eh, Muleje, va a tener claro. un beneficio también Comondú porque es la llegada del turista, nosotros lo que tenemos tenemos que entender es que a medida que, que nosotros podamos tener algo que ofrecer va a llegar el turista, pero tenemos que consolidar los tres destinos principales que a su vez nos darán la oportunidad de llevar esa gente a otros lugares. Por ejemplo, no hay ningún otro, otro, otro, otro lugar de promoción para La Paz, para Todos Santos, para Loreto, para Comundú y Muleje, que los cabos. En Los Cabos tenemos la llegada más importante es, de turistas. Es como la puerta de entrada. Es la puerta de entrada. Uh -huh. Nosotros tendríamos que empezar a buscar alternativas para subir esa gente hacia, hacia el norte de La Baja. Uh -huh. Pero lo mismo tendríamos que hacer en La Paz. Si consolidamos La Paz como destino turístico, nos dará la oportunidad de bajar gente a Todos Santos, y llevar gente a De a llegar a los destinos, sí, claro, a, a, a los que son Pueblos, mágico, pueblos mágicos, los destinos remotos exactamente, pero ya, ya, ya tienes la gente en esos tres destinos entonces yo creo que la estrategia es esa, a seguir eh, en todos los sentidos, la, los Cabos, Loreto y La Paz consolidando esos tres destinos tendremos las la posibilidades de llevar gente ...a otros lugares que sin duda alguna en Baja California Sur tienen un gran potencial... ...y desarrollarán su infraestructura a medida que, ya, que exista la gente que los visite. ¿no? De acuerdo, entonces eh, prácticamente aquí tenemos la primera plataforma... ...asentar la, las bases para despegar, eh, es organizar eh, desde la dirección a, a los mercados... ...la comunicación con los, con los mercados, los famosos tianguis, andar ahora sí que paseándose por todo el mundo... ...porque también es la parte divertida... ¿sí? ...¿no puedes ser un secretario de, de turismo aburrido?... <risa> no, ¿Sí? creo. No, claro, ...no creo... ...no creo, porque tienes que entusiasmar a la gente... ...cuando llegas a vender... Llegas además, a ...además lo que yo lo que yo he encontrado aquí... ...en, en, lo, en lo poco que, que hasta ahorita he leído... ...Alberto... ...tienes una, una, una doble función... Eh, ...primero organizar... Eh, ...promocionar... ...pero también... Eh, ...concientizar a la gente... De que pues todo el trabajo que se está haciendo Aparte de que es costoso y nos cuesta a los ciudadanos este, Ya nos platicarás cuáles son los instrumentos de, de recaudación eh, De los recursos que aplicas pues, este, para, esa, para esa promoción Porque buscar mercados eh, me imagino que es costosísimo para el Estado Y pues para los empresarios que están involucrados en todo este, este asunto Pero... Eh, Convertir también a, a, lo, a la comunidad, a los pobladores, a la gente que, que, que vive aquí en un anfitrión. No dejarle la carga ni al secretario de turismo, ni a aquellos que directamente tienen que ver con el turista, como la recepcionista, el chofer, el maletero, que es importantísimo porque es la primera cara que miran. ¿sí? Es la primera sonrisa de quien les recibe con sus maletas luego quien sube la maleta, luego quien recibe las maletas, quien los aloja en la habitación y finalmente pues ya viene el despliegue de todo el ejército de gente que está involucrado en el tratamiento de una sola persona máxime si viene con niños y la abuelita ¿sí? ahí se tienen que diversificar, ¿no? entonces preparar ahora sí que todo un ejército de voluntarios principalmente porque aquí hay que ser voluntario y hay que saber sonreír eh, para motivar al, al, al turista y pues que alegremente pues visite todos los, los lugares sobre todo ahora con campañas tan tan eh, eh, pues te diría no encuentro el, el, el, el término eh, sobre la inseguridad pues que estamos viviendo en donde pues hay campañas específicas también que van dirigidas a competirte ese turismo ese mercado que ya como dijimos, ya organizaste, ya trabajaste con él, ahora hay que mantenerlo. ¿Okay? Esa es otra parte que vamos a ver en otro, eh, espero tenerte aquí en, en, en otro programa. Alberto, y para no cansarte, a ver, eh, ahorita estás tú en la comisión de, de asuntos eh, comerciales. Sí, comerciales y turismo. Y, y, y turismo. ¿Qué es eso? Esa es otra plataforma. ¿Estará Alberto de nueva cuenta en el lugar apropiado a la hora apropiada? Dinos tú. Sí, fíjate que eh, afortunadamente eh, una vez que obtuvimos eh, primero la, el apoyo de la gente de Los Cabos para que eh, sea yo su representante ante el Congreso del Estado, tenemos la oportunidad de encabezar la Comisión de Turismo. A ver, a ver Alberto, ¿te tocó ir casa por casa? Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí, ¿Caminaste? Claro. Digo, perdón, no, no, sí, no, no sí, quiero sí, sí. meter gol. <risa> Pero, ¿Pero caminaste casa por casa? Sí, por supuesto, ¿Sí? tuvimos una campaña extraordinaria, creo que fue eh, muy importante para podernos sensibilizar y tener una retroalimentación. Cuando nosotros hicimos la campaña, básicamente tienes la oportunidad de ir recabando información y llevar un respaldo social a las iniciativas que tú vas a presentar en el Congreso. Tenemos una serie de iniciativas que favorecen al turismo, eh, hemos eh, trabajado en la ley de turismo, eh, eh, pusimos eh, mucho empeño en una reforma que hicimos para delimitar las zonas de prioridad turística en Los Cabos y en Baja California Sur, cada uno de los destinos turísticos, eh, poder delimitar. ¿Qué significa esto? Y está en la ley de turismo. ¿eh? Muy sencillo, pasar a otro nivel, que cada quien haga su trabajo que le corresponda, como gobierno, como iniciativa privada, como sociedad, cómo vamos a delimitar una zona de prioridad turística. San José del Cabo es la zona del centro histórico, el estero y la zona turística. Esa delimitación nos va a permitir hacer una coordinación entre cada uno de los responsables del ayuntamiento en la prestación de un servicio. Llámese obras públicas, imagen urbana, tránsito, eh, turismo, cultura, que pudiéramos organizarlo como lo hacen en otros países, donde tienen muy definido cuál es la oferta turística, pero participan todos. Participa el policía, participa el taxista, participa el empleado público, participa el que le provee de información en un módulo de información. Participan todos. El, el poder nosotros delimitar estas, estas zonas de prioridad te permite lo que tú decidas, sensibilizar al ciudadano que va a estar viendo cómo está puesto todo el set para que el turista llegue y se lleve una imagen buena de los cabos. Bueno, esa propuesta la hicimos. Al día de hoy todavía ningún alcalde la ha puesto en marcha. Entonces, pero son iniciativas que tenemos que seguir nosotros este, trabajando y tratando de que tengan un, un, un respaldo social. Y como esa iniciativa, muchas iniciativas en las cuales nosotros hemos reformado la propia ley de turismo o hemos eh, eh, tratado de, de, de iniciar algunas otras como los espacios. 100% libres de humo, que el mismo turista te los exige, pero no tenemos una ley, entonces hay establecimientos que permiten que una persona fume a un lado de un no fumador y no defendemos los derechos y la salud de nuestros ciudadanos primero que nada, de nuestros niños, de nuestras mujeres embarazadas, de la gente que de alguna manera puede verse afectada, bueno… Ya tenemos una ley, la propuso la, la Comisión de, de Turismo, para que las eh, infraestructuras e instalaciones se adecúen para recibir a un turista que lo exige, porque en sus, en, en sus países así está establecido, tanto en Estados Unidos, Canadá, Europa, claro. tú no puedes estar fumando en la calle, no. ni puedes fumar en un restaurante. Bueno, nosotros lo hicimos pensando primero en los cabeños y en los californianos, pero también ir adecuando nuestras eh, políticas públicas, y nuestra oferta turística a lo que el, a lo que el turista está esperando de nosotros. Claro, lo que lo que antes era moda, ¿no? Eh, andar con el con el cigarro en la mano. Alberto, entonces, eh, ahora te toca instrumentar, eh, desarrollar las, las, las, herramientas, preparar el, el, el, el badaje para que lo que ya eh, el trabajo que preparatorio que, que hiciste es. Eh, pues ahora en su aplicación ya bajar a tiempo real y en la práctica pues todos, aquella promoción, toda aquella, aquella eh, eh, organización eh, de, de la casa principalmente para, para prepararla para la visita, ahora hay que ver cuál es el, va a ser el, el comportamiento y para eso la ley, esa es tu función dentro del Congreso del Estado eh, principalmente eh, pues eh, eh, adecuar eh, el, la, la ley para que pueda funcionar tanto un ciudadano como un como un visitante en esta en esta ley Alberto yo yo miraba eh, que hay hay, hay diferentes eh, y para entenderlo hay hay diferentes conceptos eh, eh, que se manejan en cuanto al turismo y al turista ¿cuál es la diferencia entre, entre uno y otro Sí, el turismo es la actividad que realiza el ser humano ¿no? y el turista es la persona que se traslada de su hogar a otro, a otro punto uh -huh. eh, para esparcimiento. ¿no? Entonces Ahí hay un punto importante, ¿cuándo te conviertes en turista dentro de tu localidad? Sí, nosotros de hecho en la ley eh, trabajamos un, un, una, un apartado que se llama eh, turismo social. ¿Cómo podemos nosotros generar las condiciones y fomentar para que tú seas un turista en tu estado? Para que tú conozcas las ballenas, para que conozcas las pinturas rupestres, para que conozcas la salina de Guerrero Negro. Te voy a decir una cosa, hemos estado nosotros dando conferencias en algunas universidades y hay muchos eh, jóvenes cabeños que nunca han ido a las ballenas, que no conocen más allá de La Paz, por ejemplo. Entonces, es bien importante empezar nosotros con políticas públicas como este apartado en la ley de turismo, donde se tienen que dar todas las facilidades, donde el Secretario de Turismo tendrá que organizar y tendrá que generar un programa donde te den beneficios para poder trasladarte a Loreto y que el hotelero en Loreto, por ser cabeño, tengas algunos privilegios o algunos eh, apoyos para incentivar a la gente local que se haga y se convierta turista en su estado. Yo creo no. que... Las leyes, como tú dices, son políticas públicas, hay que trabajarlas para su aplicación, pero sin duda alguna eh, es importantísima eh, el, el, el, la derrama económica local que se puede generar si nosotros mismos empezamos y somos promotores de nuestro Estado, conociéndolo primero. ¿no? Claro, qué importante. Quiere decir esto que ya nosotros eh, tenemos los mismos derechos de un turista. A ser bien tratados, duda, duda a alguna. ser bien informados. Claro, A que recibamos eh, la misma oferta, sin distinción, eh, que, que un turista norteamericano, un canadiense, un europeo. Es decir, si yo voy a la ciudad de La Paz y necesito información, recurro a un módulo o a la propia Secretaría de Turismo y debo ser tratado como un turista. Sin duda alguna, no hay distinción. Creo que deberíamos de tener, por eso yo lo puse y lo trabajé con la comisión en la ley de no solamente eh, tratarte igual, sino buscar incentivos, buscar apoyos por ejemplo para, como para... Hay un descuento de, de, de, de locales. locales locales, es correcto el, aquí mismo algo, a Los Cabos así, se ha promovido también eh, el apoyar al, al, al local en los tiempos difíciles uh -huh. porque al final del día acuérdate que un negocio restaurante, por ejemplo en Los Cabos la temporada puede ser muy buena, la temporada alta, pero muchos locales, eh, eh, este, perdón, muchos eh, restaurantes eh, de Los Cabos sobreviven el verano con la gente local. Entonces, sí. eh, si tú no tratas bien a la gente local en el invierno, pues no van a ir contigo no en el verano. Entonces, hay una conciencia. Yo creo que el prestador de servicios se extendió desde hace mucho tiempo. Ahora los gobiernos tendrán que entender también la necesidad de generar, ...en las, las mejores condiciones y buscar incentivos para que el paseño pueda estar en Los Cabos, que el cabeño pueda ir a Loreto y que de alguna manera se genere esa derrama lo, local y doméstica, pues para que eh, el, el, no, se logren dos conceptos diferentes, uno, que se genere economía en las temporadas bajas y dos que su californiano tenga la oportunidad de conocer su estado y ser el primer promotor en que Anteriormente la parte eran eran temporadas cerradas, ahora son temporadas bajas. Es correcto. Sí, antes sí, se sí. cerraba el destino sí, no. y sí, no, no hay no hay clientela. Y, y pues vamos a cerrar para no estar pagando la, la nómina. Esto en cuanto a turismo social, ¿qué, qué otro tenemos? No, tenemos Nosotros eh, trabajamos eh, en diferentes sectores, ¿no? cuando tú agarras Baja California Sur tienes la gran fortuna de tener eh, sol y playa, que es uno de los temas fundamentales, tenemos más de 2.700 kilómetros de litorales en todo el estado, lo que significa el potencial tremendo para un mercado de sol y playa y de ahí surgen una serie de actividades como puede ser el surf, puede ser el paddle surfing, puede ser la pesca deportiva, pueden ser un sinnúmero de actividades este, para sol y playa, ¿no? y de ahí también pues, se genera la parte del ecoturismo, el turismo cultural, el turismo religioso, el turismo de arte, entonces ahí, ahí te empiezas a diversificar en una serie de actividades, que ya son sectores del propio turismo, pero son actividades específicas, está también eh, la, parte, la parte del automovilismo, que lo llamamos en, en la ley, que, que es la parte deportiva que le llamamos, hay, hay deportes extremos, por ejemplo, que, que generan atractivo para mucha gente, más los jóvenes, sí. por ejemplo, que vienen buscando al, algunas aventuras en, en, en lo que sí, es el turismo, paracaidismo, sí hay, hay, hay una serie, kayak. Baja California Sur realmente es eh, pudiera ser eh, uno de los estados que pudi pudiera diversificarse. Ahora sí, en, que, en que lo que le pongamos a la mesa. Sí, claro, pero hay que, obviamente, te repito, se ha trabajado mucho en generar infraestructura, se ha, se, ha, se ha trabajado mucho y se ha invertido mucho en generar una oferta turística que pueda ser susceptible, ya como producto, a ser presentada en las diferentes eh, eh, expos que están en Estados Unidos o en México. Vas a una expo, por ejemplo, ya, están, ya son de sectores, ya no vas, por ejemplo, al tema deportivo, o vas al tema de sol y playa, o vas al tema, al, al, ya, ya son temas de convenciones y reuniones. Entonces, ya, ya son son mucho más eh, definidos los, los, este, los sectores a quien vas a ofrecerle un producto claro. que ya generaste. Lo que tú decías, sí, viajar, el, el secretario de Turismo es muy bueno, sí, siempre y cuando lleves un contenido, lleves, claro. lleves, lleves un producto turístico que ofrecer y generes, porque esto habría que evaluarlo después, o sea, si hicimos una campaña turística como la que estamos viendo en las pantallas, muy bonita, que iba dirigida a cierto mercado, hay que revisar también pues, cuáles fueron los resultados de esa inversión que se hizo hacia ese mercado. Claro. Por eso la importancia de tener bien segmentado qué es lo que vas a ofrecer y qué es lo que te puede dar mayor rentabilidad uh -huh. al momento de llegar a una mesa con los agentes de viajes, qué les estás llevando, qué les estás ofreciendo, para ver cuál va a ser pues, el resultado final para eh, los californianos especialmente los cabeños que vivimos aquí.